Yo, yo no era de los, de los mejores, de los que de los críos de, de mi época no era de los mejores. Estaba en casi todos los seglados. Pero había algunos que no estaba. Algunos no, no estaban. Pero el primero que colaba era yo. ¿Mi infancia? Pues, pues hombre, te puedes imaginar en aquellos tiempos, en el año 41 cuando nací, hasta el año 50, pues la poguerra, pero mi padre tenía un comercio y, y no lo pasé mal, vivimos bastante bien. En el 37, en marzo, el 6 de marzo del 37, aquí en Arenas de Guña, bueno, aquí la, nomás más si ibas a la escuela, por la mañana, hasta el mediodía y después por la tarde, nada, ¿no? pues aprender el catón aquel que te daban y después una enciclopedia, que en ahí, ahí venía todo. No, no te podían preguntar más y el catecismo que te tenías que iba al cura una o dos veces a la semana a la, a la escuela, te preguntaban y así nos íbamos a, íbamos haciéndolo, eso es lo que había. Me acuerdo que con ese hito Eduardo que te digo que era de, del tiempo mío que se casaba en la Serna, nos enfadábamos más veces, nos poníamos juntos en la escuela, en la misma mesa. Y cuando había... Cuando había que hacer un dictado, que te iban diciendo dictado, yo era malo para las faltas, yo tenía muchas faltas. Y él ponía el brazo así para que no le viera lo que escribía. Y cuando ponía, nos ponían cuentas o problemas eso, yo me volvía así de espalda para el otro lado y lo hacía para, el otro lado para, que, no lo, para que no lo viera a él. A él no se le daban muy bien las cuentas, a mí se me daba bien.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 una pluma de pata de gallo. Ya escribís. Ya no había, no había otro remedio. Jugábamos a las tabas, a las canicas, saltábamos. Y con los cartones de las, de las cajas de cerillas así que eran pequeñas, jugábamos a los cartones que los poníamos así en alto y los traíamos al suelo. Después jugaba a la otra. Y si el cartón de la otra caía encima del de la era, es cuando ganabas, si no, pues no ganabas, y así. Eso es lo que había. Y al, a la soga, a Roma, como se suele decir, a eh, la comba, a la comba. o oh, no, juegos de esos había muchos porque en las escuelas te enseñaban bastante. Al de los pañuelos, y, o sea que.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 íbamos por la información y nos iban dejando por, por los distintas por portales. Y curiosamente, los que vivíamos más cerca de, del lugar donde estaba el colegio eran, éramos los últimos, o sea que nos dábamos la vuelta a Cádiz y después nos dejaban los últimos, cuando debía ser al revés. Pero por eso te digo que es un código de cura que no, que no me acaba, acaba de, de agradar ni me agradó, claro. Después que Después de allí pasé a, al instituto, a un instituto a estudiar el bachillerato, y, y en aquellos tiempos era el bachillerato elemental que llamaban, eran cuatro años era válida y, y lo que hice. Hubo un tiempo que a falta de moneda en, los, en, los, en las tiendas de los pueblos donde gastabas te daban con el sello de la tienda y un cartón te daban la, en la vuelta en. De lo, o sea de lo, de lo que te debía la tienda uh -huh. eso, y cuando volvías a comprar con eso arreglabas Ay. Y, y, y después pues la las necesidades se, se carecía de todo no, no había no, no puedo decir que había de esto lo único que sobraba era hambre hambre tenías para, para exportar. Había un racionamiento que te daban una cantidad muy reducida de, o sea, te daban, no, te lo vendían a un precio más bien adecuado y era, yo creo que, es, exacto no lo, no, no lo sé, pero era azúcar, café, arroz, garbanzos, aceite también, sí, pero... Te, te daban para el mes la, la ración para el mes, pero no tuviera una semana. El extrapero lo había, pero lo, lo, lo que no había era dinero para. Porque ten en cuenta que el sueldo, los 44, 46 o 45, por ahí, igual era de 7, 8 pesetas. Y el aceite debía de valer sobre 70, 80, el litro de aceite. Yo, como no tenía padre, pues. Cuando tocó ir a la Mili, para ir a la mili, yo no fui, porque eran dos mujeres las que estaban detrás y la una la sacó casi 13 años. Tenía 21 meses cuando murió mi padre, ella. Antes de vivir en esta casa teníamos, pues ya de niñas, teníamos que llenarle a mi madre la, los cacharros del agua, veníamos a la fuente a buscarla.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 Después había que cosecharlo eh, azada, sacarlo azada, todo a base de, de, de, de, de manual. El, el taller empecé con bicicletas, aparatos de radio y lavadoras. O, era un trabajo mmm, bastante malo, lo que es, pero es lo, lo, lo que había en aquella época. El, las, eh, el, las motos aquellas de hasta los años bien, bien adentro, bien, pues igual 90 o más, eran malísimas, en, de, de, de, de calidad, mal, o sea, malas. Pero no había otras. Yo me acuerdo que de trapos viejos, vamos, de telas viejas, usadas ya, hacia las, empada, las empapaderas para los hijos. Tenías pues, los pañales, las gasas y eso, pero las empapaderas que ponías para cuando semeaban en eso, a veces las lavabas un poco y las ponías aquí en la cocina para que te secaran de una vez para otra. Oye, con ropas, pero bien, pero, pero muy escasas. Eh, terminabas de una cosa y lavar y poner y, y así. No había, no hay otra cosa, hija. Yo todos los días me cogía el caminito, me iba a Santander a buscar trabajo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 los sacos de trigo de 90 y los de cebada, 80, cargábamos. Y que le metíamos a la pareja 25 sacos de harina, ¿eh? de 100 kilos, que eran 2.500 kilos los que, los que le cargábamos. ¿eh? Y había que cargarlos al carro y después había que descargarlos en fragua en la estación. Y no nos daba apuro, ni nada. O sea que... Somos plantitas de aquí, que tenemos más vida o menos vida, y, y que nos vamos, que, que eso, eso, yo estoy conforme, yo creo que hemos hecho una vida, la que nos ha tocado, y, y bueno, ahora disfrutar de, de los hijos cuando vienen, del nieto cuando viene. El, el decir que te había gustado otra cosa, pues se, se, se dice muchas veces que podía haber hecho, poder, pero y, eso, ¿y qué es lo que te habría pasado si habría sido a otro sitio? Es, es, es, es, una escóndita siempre, o sea que no... Me siento más orgulloso de la familia, de la familia que tengo, que me apoya y me ha siempre. Pues yo contenta, porque lo que pasé, lo pasé, y ya aquello ya se olvidó. Y lo demás pues hoy estás haciendo una vida normal, muy tranquila, no tienes, gracias a Dios, problemas con nadie, que para mí es lo principal, y lo demás nada. Sí, hoy, la vida, las vueltas que he dado y lo que he tenido que, que, que, que trainar. Además que yo al trabajo no le tenía miedo nunca. O sea, no, no me importaba lo que fuera. Nosotros podemos decirlo porque lo hemos vivido y lo hemos conocido, las dos cosas. aro